Hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola. Vamos a ver, está por ahí. Hola, buenas tardes. Ay, quiero ver cómo me veo por acá. Ya, he vuelto, he vuelto para todas las entesas. Tenía que almorzar, tenía que almorzar tranquila. Hoy día mi mamá me hizo espesado. Para todos los que me preguntaban por el espesado, es un plato riquísimo, chiclayano. Entonces sí o sí tenía que comer rico temprano. A ver, voy a buscarme a ver si estamos. A ver... Me están esperando. Ah, sí, en un ratito 21. Hola, hola. Ya, ahora sí las leo. Hola, Brisa. Buenas tardes. Hola, Darcy. Vivian. Carito, buenas tardes. Ahora sí veremos los helados. Ahora sí los vamos a ver los helados, ¿ya? Hola, hola, hola, hola, hola. Ahora sí vemos los gelatos, los vamos a descubrir. Vamos a hacer una pruebita porque después dije, bueno, iba a hacer otra cosa. Y dije, no, mejor les enseño más o menos cómo funcionan los gelatos, ¿ya? Hola, hola, hola. Buenas tardes. Miriam, buenas tardes. Saludos desde el Ecuador. Besitos a todas las ecuatorianas que nos ven por aquí. Hola, Sandrita, Ceci, hola, hola, hola, buenas tardes, ¿qué hora es? Las cuatro creo, ¿no? ¿Eh? Sí, las cuatro, esta es una hora que me gusta, es una hora más tranquila, que después del almuerzo de yo voy a descansar un ratito, ¿no? Bueno, nos quedamos en los gelatos, ahora sí les cuento, vayan compartiendo, ya saben, para llegar a más, a más gente y que vean a todas esas compulsivas compradoras, ya les estaba contando más temprano que esto es un, eh, un, un producto que compré gracias a mis... Eh, alumnas florecillas, esas que todo el día paran eh, pidiendo eh, ofertas y cositas para comprar. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Cecilia Poma, hola, gracias por las estrellas, chicas. No sé, me han mandado que yo tengo que poner que me tienen que mandar estrellas, y hasta ahora no estoy muy segura lo de las estrellas, pero igual este, estamos aquí. Hola, hola, voy a desfijar esto, esto no, ya. Hola, hola. Bueno, de algo me servirá. En algún momento les cuento qué pasó con las estrellas y vemos qué hacemos con las estrellas. Hola, ¿qué tal? Gracias por mandarme mis estrellitas. Ya, eh, a compartir, chicas, a reaccionar al stream, a ver qué tal, ¿ya? Les estaba contando. Me compré estos gelatos maravillosos. Díganme si no están preciosos. Estábamos conversando que realmente el precio no es cómodo, es carito, pero que vale la pena, ¿no? Porque generalmente los venden en grupos, si no me acuerdo, de, de cuatro o de cinco, en más o menos unos 50 soles, ¿no? Cuarenta y tantos soles. Entonces, creo que eh, si uno se quiere hacer de todos los colores, esta es una buena opción. Un poco cara, es verdad, pero este, creo que vale la pena por toda la cantidad de colores que hay. La opción más cómoda, la opción más cómoda es la opción de eh, Muppet, ¿no? Los más baratitos. Estos sí están en 35. Hola, hola, regresamos. Sí. Después de haber almorzado bien rico, porque he almorzado riquísimo, He comido espesado para todas las que son del norte y son este chiclayanas, Saben que es un plato delicioso eh, de chiclayo que lo comen el lunes. Pero ayer no se pudo comer. Antes de ayer tampoco. Ayer ni antes de ayer. Entonces mi mamá lo preparó hoy y tenía que comer temprano. Hola, hola nuevamente. Ya. Entonces, esta es la opción más cómoda. La de los Muppets, como les digo, yo la tenía y este es muy buena. Funciona igual que estos de Faber-Castell. Como les digo, son un poco más, más cómodas, más baratitas. Eh, y entonces, si quieren para empezar, pueden comprar tranquilamente. Funcionan igualito, igualito que estos de Faber-Castell, ¿Ya? ¿Cuántos colores vienen? Vienen 12 colores. Me parece que me falta uno acá, ¿ve? ¿eh? Me falta uno. Ah, en alguna parte se debe haber quedado. Entonces, este, me, me provocó comprarme esos de aquí. Y se los voy a enseñar en este momento, ¿ya? Justo en el momento que les iba a enseñar, llegó Neobox. Ahora les enseño también lo que me ha, me ha traído Neobox. Vamos a ver. Estos son todos los, eh, los gelatos que vienen. Díganme si no son preciosos. Hola, hola, ¿cómo están? Es un kit hermoso. Viene una paleta, un pincelito y tres sellitos. Vamos a abrirlo, ¿ya? Vamos a abrirlo. Y después he dicho, bueno, les enseñaré más o menos cómo los, eh, cómo los uso yo. En realidad, yo los uso para mis flores, ¿ya? Los uso para mis flores. No les puedo enseñar ahorita esa técnica porque la estoy haciendo, la voy a hacer en el en el festival, pero sí les puedo enseñar a... ¡Ay, qué lindo! ¡Qué precioso! ¡Qué hermoso! Por favor, tienen que verlo. A ver. ¡Qué bello! Gracias por los corazoncitos. Gracias por reaccionarles. ¿tien? Hola, buenas tardes. Hola, mis cari, ¿cómo está? Hola, ¿de qué me perdí? ¿Dónde compré casera? Los compré en Faber Castell. Eh, de la misma, de la misma tienda de Faber Castell, ¿ya? Entré a su a su página web y por ahí los conseguí ¿ya? Ahorita lo que estamos haciendo es abriendo a ver qué tal. A ver qué tal. Ya, ahí está. Miren qué preciosura. Vienen varios colores. A ver, acá tiene una cinta, ¿no? Ajá, acá tiene una cinta. Vamos a sacar la cinta. Miren el pincel, ¿eh? Muéranse con el pincel. Miren el pincel transparente. No es una belleza, hermoso, y tiene el mango así como triangular, precioso. Ahí está, oh, oh, oh, me muero, una belleza, solo el, el pincel. De ahí vienen, vamos a ver qué más viene, vamos a ver qué más viene, hasta con Bosch. Vamos a ver qué más viene ya. Vienen tres sellitos. A ver, ahí lo podemos ver. Hay uno. Ahí está. Dos. Y tres sellitos. Miren, qué preciosidad. Hermosos los sellitos, ¿no? Ay, el pincel es hermoso. Sí, Ceci. Sí, sí. De verdad, está precioso. Es como si fuera dorado, pero no es dorado, es transparente. Me encanta el dorado y el transparente. Miren esta espátula que viene, que dice Faber Castell. Escucha, súper, súper lindo, súper fino, ¿ah? ¿eh? Espérense, espérense, espérense. Ahí. Qué bonito. Una preciosidad. Muy bonito, muy bonito. Ya. A ver. Pegamento. L -L. La cinta es Ya. A ver, un ratito voy a sacarme los audífonos porque si ¿no? Muy bonito. Vamos a ver los colores. ¿Cuántos colores dice que viene? 28 colores. Está súper lindo. Vamos a probarlo. ¿Qué les parece? Los probamos para que vean las cositas que puede hacer. No voy a pintar como les digo flores, pero... A ver, espérense, espérense, espérense. No voy a pintar flores, pero sí este, puedo enseñarles para que vean cómo funcionan. Funcionan como si fueran acuarelas y a mí me encantan, ¿no? Yo, como les digo, los pinto en mis flores, pero también se pueden utilizar para hacer fondos, para sellar. Ah, es que ya ahora más o menos les enseño. Ahí están, son 28 colores. Con sus sellitos. Hola, hola, hola, bienvenidas, ¿cómo están? A ver, vamos a ir viendo los colores que hay ya. A ver, les enseño, ¿ya? Estos, eh, estos gelatos vienen en varios eh, formatos, ¿ya? En tamaño, ¿no? Aquí hay 28, pero como les digo, vienen también de 12... Eh, me parece que también he visto de 6, de cuatro inclusive los, eh, los separan por gamas, ¿no? Como los rojitos, los pasteles o los básicos. Hay neón también, como pueden ver, hay neón. Hay metalizados, recién me entero que hay metalizados también. Hola, hola, hola, hola, bienvenidas. Ahí están, ¿no? ¿Están? Sí están. Por favor, traten de comentar de rato en rato para yo saber que están. Porque aquí en el... Eh, el internet me sale como que tenemos problemas para transmitir. Así que la única forma es que ustedes me mandan corazoncito o un like y ya sé que estoy transmitiendo. ¿Ya? Entonces eh, vienen en diferentes tamaños, en versiones y como les digo, hay unos metalizados que me parece que acá me ha venido metalizado. Sí, ahora les voy a enseñar, ¿ya? Tengo unos metalizados por acá, pero hay entonces en colores básicos. Gracias por los corazoncitos, gracias, gracias, gracias. Bueno, vienen como les digo en colores pasteles, hay básicos o neutros, están los nacarados o metalizados, ahorita les voy a enseñar los metalizados a los neón, ¿no? Más o menos, más o menos vienen unos dos eh, por, por tono de color, más o menos. Y como se dan cuenta, vienen en esta opción que parece como lápiz labial, ¿no? A ver, lo voy a mostrar. Es como un labial. Este, por ejemplo, es un gelato passion fruit. Ajá, pasión de maracuyá. Pasión fruit, pasión... Eh, fruit, passion fruit, pasión de fruta, maracuyá dice acá. A ver, ahí está. Este es uno de los normales. Miren qué bonitos vienen. Como un labial, ¿lo ven? Aquí estamos. Muy bien. Hermosos, ¿no? Entonces, miren qué preciosos. Quería, quería olerlos, a ver si huelen a fruta, pero no, no huelen. Sería una maravilla, ¿no? Ustedes se acuerdan, en, eh, a mí mi mamá vivía en Estados Unidos cuando yo era mocosa, trabajaba. Y me mandaba unos eh, borradores y cositas que a mí siempre me gustaban con sabores. Ya este es Watermelon. Miren. ¿Ven? Más o menos vienen como unos dos... Este es pastel. Este intervienen en los pasteles. Como unos dos colores por... Eh, dos tonos por color. Aquí estamos. ¿Dónde los puedo conseguir? En Faber Castell, chicas. Acá hay un gelato y acá dice metal. Miren. Ahí dice metal. Los otros no deciden metal. Vamos a probarlos, ¿ya? Ahora los probamos. Aquí hay un Metallic. Vamos a ver. Son hermosos. Aquí hay otro gelato. Dice eh, Orange Naranja Sanguínea. Uh -huh. Naranja Sanguínea. Ahí está. Ay, qué bellos. Yo de verdad los voy a amar. Porque me encanta me encanta pintar mis flores. Y bueno, y podemos hacer... Ahora les voy a enseñar todo lo que podemos hacer. Orange Soda. Ahí está refresco de naranja qué bonito, vamos a ver este amarillito, van a, van a verlo conmigo porque yo recién los estoy abriendo, banana, ahí está, banana, este pertenece a los clásicos, ven, ustedes van a ir viendo, aquí dice clásico y aquí por ejemplo dice pastel, ven, acá dice clásico, acá dice pastel y aquí dice metálico, ven, hay diferencias, hay diferencias, así es, son hermosos. ¿Los compró por la página de Faber-Castell? Sí, Cris, por la misma página de Faber-Castell. Y aquí va a decir neón, seguro, porque a mí me parece que estos son neón. Ah, gelatos, miren, dicen Design, Memory, Craft, gelato, limonchelo. Ahí está, este es el limonchelo. Ay, qué hermoso, de verdad son preciosos. Aquí, este pertenece a los pasteles, este es el caramel. Vamos a ver este. El kiwi. Gelatos, kiwi. Vamos a ver este. Margarita mix, mezcla de margarita. Que no viene a ser un amarillo, sino medio como un verde manzana, ¿lo ven? Lindo, ¿no? Bien bonito. Vamos a ver Este es un, ajá, acá hay un metálico, miren. Ahora los vamos a probar. Un Ice pearl, uh -huh. Es metálico. Ahí está. Ahí se notan los brillos, ¿ah? ¿eh? Ustedes de repente no lo ven, pero ahí se notan los brillos. Todos voy a probar, ¿eh? Yo no tengo problema de probarlos todos. Acá este pertenece a los pasteles. Dolce. Ajá. Es como un celestito, ¿no? Pertenece a los pasteles. Sí, de nada. Gelatos Bright Snow cone. Ahí está, este es un más celestito. Ahí está. Y este es como un moradito, lo he visto. Ahí, como un. No, un lila. Este pertenece a los pasteles, miren. Qué bonito, es un lila. ¿Ven? Una belleza. Este de acá me parece que sí es lila. No puedo sazarlo. Si estoy con las uñas. Ya. Este me parece, este es un pastel también. Miren, súper suavecito el color. Qué bonito. Acá hay un fresa. Voy a ir sacándolo así ya. ¿eh? No, no vaya a hacer que se me. Buenas tardes. Qué bonitos colores, ¿no? Acá hay otro pastel. Es un rosado, este, súper suavecito. Sí, pues este viene a ser el rosado, miren. Acá hay un moradito, raspberry frambuesa. Oh, bello. A ver, esto es un cereza negro. Uh -huh, un cereza negro. Hola, Claudita. ¿Cómo estás, amiga? Amiga de la vida que dice las Españas. Acá hay otro metálico. Uh, rose Glaze. Ice Rose. Es metálico. Ahí. Qué lindas sus uñas, mis, qué son, mis, qué lindos colores, <ríe> qué lindos, son gelatos, chicas, mis, me muero muerta, yo también me muero muerta, son hermosos, chicas, aquí está un cinnamón, una canela, está, color canela, de verdad pareciera labiales, ¿no? Aquí hay otro metálico, ahí está, metálico, este qué color es? café glaze. Todos los voy a probar. Todos para ustedes los voy a probar todos. Fíjense que los voy a sacar porque... Hasta vienen los dorados, ¿sabes? Los dorados, los plateados. Y blanco también, obviamente. Ya, a ver. Ay, es como un doradito medio marroncito, amarronado. Desparramado en mi cama. ¡Qué rico! Compulsivas al ataque. Lo que quiero, pero no sé cómo... Usa, creo que es en esta terapia de choque, dorado, ahí está, este va a ser mi, mi, mi preferido, el dorado, acá está el black, el Mira, estoy enseñando uno por uno, porque uno por uno lo tenía que ver, ahí hay un plomito, miren, hermoso, tinta de calamar, que no se olvide, el 30 estaré en vivo en la Academia. Así es, Claudia Hermosa Puga desde las Españas estará haciendo un mini cocio hermoso, hermoso, hermoso, con su última colección en, en la Academia, por favor. No olvidar, importantísimo. Aquí hay otro plomito, este no es metalizado. Ay, me han venido los metalizados. Yo pensé que, que tenía que comprarme los metalizados aparte. Aquí hay un blanquito. Está Glaze Metallica. Hola, mis, recién entro. ¿Qué son? Están lindos. Sí, son gelatos. Ahora les enseño. Y este es el blanco por último. El coco. Ah, color coco. No es blanco. Es como mi uña. <risa> ya, ahí están. Qué hermosos, ¿no? ¿Les gusta? Vamos a hacer unas pruebitas. Ya, para que no se queden con las ganas y para que vean más o menos para qué sirven. Yo los estoy dejando así afuera para que pueda sacarlos. Son gelatos, vamos a ver, yo los eh, trabajo con mis flores, aquí están, como ven, yo las he comprado especialmente para las clases de las flores que tenemos ahora los fines de semana, pero ahora no voy a hacer flores porque ustedes saben que esas clases... Eh, son los fines de semana y son pagadas. Así que ahora lo que voy a hacer con ustedes es probar estas hermosuras que recién me he comprado. ¿Qué les parece? Cari, ¿podrías hacer algún demo como si fuera acuarela? ¿Se puede? Sí, sí, sí. Justamente es lo que voy a hacer, ¿ya? Los gelatos son como los Distress prime con base al agua. Exacto. Ahí está la clave. Con base al agua. Hola, Cari. Está linda la gama. Hermosa y completita. Exacto. No es cera. No es óleo pastel. No es estos tipo plastic, plax, plasticol, son, o son eh, intermedios, son acuarelables a base de agua, son cremosos, pero a la misma vez se puede disolver en agua. Una maravilla, me parece, ¿ya? Así que los vamos a probar. Los usan bastante en, en mix media, ¿ya? Por eso por ahí me parece que María Melgar decía, y yo los compré para una clase de obra eh, me los hizo comprar y ya no, los volví a, a, ya no los volví a usar. Bueno, se puede usar para mix media. Yo no soy una experta en mix media. Hago mi mix media básico. Por eso que en la academia generalmente van a ver hacer mix media a todas las chicas que saben que ya son especialistas. En cambio, yo hago mi mix media así, como se dice, este como yo puedo. Como yo puedo, como yo lo entiendo, súper básico. Y también se pueden usar para mix media. ¿Ya? Entonces, hay... Mil y un opciones para eh, trabajar con los, eh, dis, eh, los gelatos. Estaba viendo un video de Laura, Ingus antes de, de, de comprar, estaba viendo un video que, que hacía una, in, una comparación entre los crayon y los gelatos eh, en, varias, eh, en varios materiales y definitivamente mejor se eh, trabaja o tiene un mejor acabado acuarelable con los gelatos, por si acaso, ¿ya?, Hola, hola, buenas tardes. Son todos, sí, son hermosos. Vamos a hacer unas pruebas, ¿ya? Yo he traído por aquí algunas cartulinitas. Um, no, no vamos a hacer acá, ¿ya? Tengo una cartulina acuarelable. Este es de 300 gramos, ¿ya? ¿Por qué usamos acuarelable? ¿Quién me dice? A ver. ¿Por qué usaríamos acuarelable? Porque vamos a usar un poquito de agua, ¿no es cierto? Ya. Ahorita voy a mostrarles. ¡Ay, qué lindos! ¡Me encantan! Vamos a probar este de aquí, que es el Passion Fruit. Hola, hola, hola, hola. Buenas tardes. Miriam Pérez, la verdad que soy nueva en esto, pero cada vez que me gusta más. Gracias por la explicación. De nada, Miriam, ah, intégrate a este grupo de intensas, de intensas compradoras compulsivas. Buen dato, ahora lo meto en la lista con el flora del taller de mi hija. ¡Claro! Y yo que me quería contener. ¡Ja, bueno, como les digo, eso es lo que estaba viendo de la, de la Laura. Ya, de la Laura. Ya, a ver, miren. hoy Voy a bajar un poquito. Ahí, ahí. Ya. Los estoy esparciendo así. Y lo primero que voy a hacer es parcirlo simplemente con el dedo. Ya. Ahí está, con el dedito. Ahí me quedó una mancha. No me gustó mucho, ¿eh? Voy a probarlo. Voy a probarlo en esta cartulina más blanquita de aquí. Me compraré los gelatos en vez de las acuarelas. No, no, pero las acuarelas tienen otro... No, yo creo que cada uno tiene eh, diferente... A ver. Ahí está. Ajá. Ahí va. Otro color. Aquí quedó la mancha, aquí no. Y aquí... Lo voy a hacer eh, colocando gesso. Acá tengo un cartoncito con gesso para que vean las diferencias, ¿ya? Porque por eso es que se usa bastante con el gesso. A ver, ahí. ¿Ya? Aquí me quedo con un, una, una manchita. Aquí, vamos a ver acá. ¿Ya? A ver. Ahí está. Miren, ¿por qué creen que se ve mejor? En la cartulina con el gesso. Le he echado gesso, ¿ah? ¿eh? Gesso. Tiene su función, me compraré. Hola, mi disculpe, ¿qué cartulina es? Qué belleza nos trae mis cartas. <risa> ya, esta es una acuarelable, ¿ya? Esta es una hilo y esta es una con gesso. ¿Ya? ¿Por qué les pongo diferentes eh, formas? Porque el gelato trabaja con diferentes eh, materiales. Y en el, eh, en el gesso, que en este caso le he echado este, el pitocho, es un imprimante, ¿cierto? Porque resbala. Así es. Porque resbala. Lo ha impreso, Lo ha impi, eh, imp, eh, No. Le ha dado una base a la cartulina. Este de acá. ¿Lo ven? ¿Ya? Este le he dado una capita de gesso. Se ve mejor por la textura y la consistencia del gesso. Así es. Creo que mejor lo pone en su dedo y lo difumina. No, espérense. Espérense, es que primero les enseño así y después les voy a enseñar cómo va, cómo, se, cómo va trabajándose mejor. Porque lo primero que podemos hacer es con el dedo. ¿Ya? Se ve mejor con la textura. Así, Cari, al de la cartulina normal, le puedes echar un poco de agua. Sí, pues, pero ¿por qué son desesperadas? Voy a echarle agua. Yo quiero caminar con ustedes de a poquito. Ustedes quieren que yo corra. No puedo correr. Quiero enseñarles desde el principio. <risa> El sí, el gesso es pinocho. <risa> ya, esto pasa si se lo ponemos, este, eh, ponemos el, el gelato con el dedito, ¿ya? Con el dedito. Vamos a echarle ahora, ahora vamos a echarle este que tiene el metálico, ¿ya? Este metálico. Se pasan, hoy. quiero de caminar despacio. Y corren, ustedes corren, corren, corren. Ya. A ver, vamos a echar un poquito de agua, un pincelito con agua, ya y ahí van a ver la maravilla, pues ahí van a ver la maravilla. Ya lo ven, ahí está. Jaja, ja, somos muy intensas, de verdad, demasiado intensas, demasiado, demasiado. <risa> Yo todavía les traigo como para que ustedes vean las diferencias así. Mira lo que me hacen. Corre, corre, Miss, échale agua, apúrate. <risa> ya, ahí les voy enseñando. ¿Ya? Ahora miren lo que sucede con el agua. Parece, ¿qué parece? Parece acuarela. Y en este caso, esta tiene un detalle, como le digo, metalizado. ¿Ya? Miren aquí, ¿ah? ¿eh? La gama está muy linda, de verdad. Sí. Mm, a ver, a ver, tranquilas. Llegamos a 80, increíblemente. ¿Dónde venden esos gelatos, por favor? Faber Castell, chicas. acerque Ya, a ver, lo voy a acercar, a ver. Ahí está. Ahí está con la cartulina con, con Pinocho, con el gesso Pinocho. Página de Falca, se de Banco, los compró por la página, ay, gracias por la ayuda en la tienda de Falca. Mis cari, por fin puedo ver un video en vivo, ¡Jiji! siempre veo las repeticiones, qué hermosos trabajos haces y las flores como de, ala. ah, gracias, vale, ya pasamos los 80, premio, no, a los 100, a los 100 hay premio. <risa> ya, ya, ¿lo vieron? Sí, qué bonito queda, ¿no? Ya, vamos a agarrar un, eh, un pañito. Estos pañitos húmedos, ¿ya? Buenas tardes. Sí, es el mismo color. La diferencia es en, en las cartulinas. Yo les estoy haciendo una diferencia en las cartulinas. Ahí lo ven, ¿ya? Si se dan cuenta, agarra mejor en el que está con, con gesso, ¿ya? Por eso lo usan bastante eh, las chicas que trabajan mix media, ¿Ya? ¿Por qué se desespera? Sí, está hermoso. Este de aquí es un metálico. ¿Ya? Vamos a ver un, eh, uno de estos que es neón. Neón. Neón. Vamos a echarle así. Vamos a echarle acá. Y vamos a echarle acá. ¡Ah, qué buenos corazones! Queda súper bien en el gesso. Por eso es que he sacado el gesso, pues, chicas. Ya, ahora saben lo que vamos a hacer con este misma, esta misma pañito húmedo. Ya voy a bajar un poquito. A ver, con este mismo pañito húmedo. Vamos a pasarle este pañito. Está húmedo, ¿cierto? Miren. Mm. Yo compré, ¿qué dice? Ahí está. No se vayan a comprar. Ya están corriendo y ya están yendo a comprar. A ver, miren, con el pañito húmedo. Si ustedes le pasan mucho, mucho con el pañito húmedo, va a desaparecer. Yo les voy a explicar por qué les estoy enseñando esto. Miren. Desapareció. No se vayan a comprar, esperen que termine. Pues, ¡Claro! Esperen que termine. ¡Ja, ja Margarita, Margarita, miren lo que ha dicho Buenas tardes, deben vender Al costado del hueco de Navarrete <ríe> Oye, Yuli dice A los 100 sortea los gelatos, qué graciosas me han costado 200 soles y voy a Sortear los gelatos, no se pasen <ríe> Los de Ay, Les voy a enseñar los de Maffet, Ya, para que no digan Que Para que no digan que no Pintan igual, chicas, pintan igual, pintan igual. Vamos a ver acá. Ah, se dieron cuenta que desapareció, ¿no? Con la toallita. Por eso es que eh, les estoy haciendo un así un paso a paso, porque después vamos a hacer una técnica con la toallita. Mis, buenas tardes. Un abrazo a la distancia desde Chiclayo. ¿qué? pena, acá no encuentro los helados ay, Clau, Clamili acabo de comer este pesado Clamili, si sí, soy la mujer más feliz del mundo la más feliz, ya miren ahí está ahí está, queda siempre la manchita aquí en este acorelable, ¿no? a ver miren ahí Son como acuarelas. Son caros, mis cari, pero valen la pena. Sí, pues son caros, pero valen la pena. Miren. Miren en el que está con gesso. Con ¿Lo ven? Ajá. Miren, estos son los baratitos, los de MAPE. Trabajan igualito, ¿ven? Igualito trabajan, chicas. Así que por ahí ni se preocupen. ¿Sí? Lo mismo que yo les voy a enseñar de estos, lo mismo va a pasar con eh, los, los gelatos de, de Muppet, ¿ya? Solamente que vienen menos colores, ¿no? Colores básicos, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a usar este verdecito, ¿ya? Este es el que yo tenía con este Hola, hola, ¿volví, volví? A ver, díganme si, si volví. Volví, volví, volví. A ver, díganme si volví. ¡Ay, qué cólera! A ver, mientras van entrando, ¿ya? Mientras van entrando, mientras van entrando... Miren, estoy con el mape Estoy con el Muppet, ¿ya? Volví, volví. Volví, volví, volví, volví, volví. Estoy con el Muppet para que vean que no lo choqueamos el Muppet. No lo cheteamos el Muppet. Ay, sí, creo que es el calor, oye. Ya, miren. Da el mismo efecto acuarelable, así que... No se me desesperen, miren, qué hermoso, miren, no me digan que no es hermoso. Se para congelando, pero definitivamente en el, en, en el que tiene gesso reacciona mucho mejor. A ver. el efecto es acuarelable, ya, ahí está. Esta es una cartulina este, acuarelable bien gruesita, ¿ya? Me da cuenta que agarra el, el manchón ahí. En el, en el de hilo queda bien y aquí queda pucha mucho mejor, ¿no? En el que tiene el eh, gesso. Aquí estamos. El internet está terrible, sí. Por más que uno quiere... Está terrible. Sí, como les digo, yo lo que quería eh, haciendo esto es darles la idea de cómo funciona mejor. Sí, el efecto está hermoso. Ahí lo tiene. Muy bien trabajo, ¿ya? Me parece que queda mejor el de Faber. No se nota el círculo. Sí, imagínense. Miren, vamos a volver a, a, a probar otro, ¿ya? Vamos a probar eh, este celestito. Ya, este es el estilo. Vamos a pintar acá. Ya, es que esta cartulina es bien gruesita. Sí, están buenazos. Ahí está. El efecto de la... Me encanta. ¿eh? Me, me encanta el efecto que tiene. agüita, agüita. Obviamente que si ustedes quieren echar más agüita va a quedar más suavecito, ¿no? Este queda el circulito, por ser la cartulina que tiene, este que tiene este esta textura. A ver, ¿lo ven? Por eso es que queda marcado el circulito, tanto de Faber como del gelato, el mape, ¿ah? Este de aquí es un, un hilo, está trabajando bien, y este de aquí es... Eh, una cartulina acuarelable, pero con... Eh, con gesso. Muy lindo. Sí, realmente muy bonito. Como les digo, los efectos son acuarelables. Y no tiene nada que envidiarle los mapete ¿eh? chicas. La única diferencia es que van a tener menos cantidad, pero después... Está lindo. Ya, a ver. Vamos... Ah, les estaba... Porque okay, ya me pasé. Voy a probar... Este de acá. Oh, miren qué bonito. Este es uno de los pasteles Aqua Deutsch. Vamos a ver. Un color súper bonito. Ahí está. Hola, buenas tardes. Y vamos a echarle acá. El efecto es acuarelable. Como te digo. Estos pinceles de agua son una maravilla. Ahí está. A ver, lo bajo un poquito, para que lo no vean. Ahí está. ¿Ven la diferencia? Dice, sí, en la primera queda más marcado, pero son una buena opción. Ahí está, mis mi sin, mi sin. Qué Hermosos, ¿no? He visto que los gelatos pintan El fomirán para hacer flores Las rusas lo usan, sí, Jacqueline, yo lo uso Justo para eso los he comprado Para hacer mis flores Ajá, yo quiero esos grandazos donde los, donde los, grandazos? Gelatos, ¿no? Eh, Rosita, en Faber-Castell En Faber-Castell los compré Son hermosos Mírenlos ahí son una maravilla. Preciosos, preciosos. Ajá. Ah, este de acá, ¿lo pinté? No lo, no lo no le eché agua, ¿no? El este de abajo me dice. Ajá. Es para que vean cómo quedan en diferentes materiales. ¿Lo ven? ¿Ya? Entonces, ese es por un lado. Rosa, acabo de verlos en la página de Juntos. ¿Cómo en la página de Juntos, Cristina? Ya, bueno. <ríe> ya, a ver, vamos a hacer unas pruebitas de fondos, ¿ya? Unas pruebitas de fondos. Por ejemplo, a ver, a ver, vamos a probar aquí, creo. ¿ya? Vamos a hacer unas pruebas ya, por ejemplo, vamos a hacer ya con estos de acá. A ver. Voy a pintar más o menos la gama. Ahí está. Vamos a pintar con este también. Vamos a darle a la gama. Compartan, chicas, compartan porque se fue la transmisión y por ahí ya no han podido volver. Y este rojito de acá. Ya, por ejemplo. Y ya. Entonces voy a agarrar mi pincel. Juntos es una página web donde venden la marca de Faber Castell y lo llevan a tu casa. A Faber Castell, en mi en mismo Faber Castell me lo trajeron a mí, por si acaso. a limpiar un poquito. Hola Rosita, ¿cómo estás? Miren, miren, miren, miren. Vamos a tratar de que se junten acá. Ya, vamos a tratar que se junten. Dígame si no, no es hermoso el color. Miren lo que hace, miren lo que hace, por favor. Este está sin, sin gesso, ¿ya? Mira acá. Ahí está. Para hacer fondos, imagínense. Para hacer fondos es una maravilla. Ahí está. Voy a apuntarme un poquito estos. Voy a limpiar. Vamos a apuntar un poquito. Ahí está. Y este es el otro color. Todo con agua, ¿eh? porque este pincel tiene agua, ¿lo ¿no ven? Ya y lo junto con. Él. Ahí está. Ya. Ahí estoy haciendo como un degradado, ¿no? Y miren, si yo lo traigo para acá, comienza a bajar es como una acuarela, ¿no? Comienza a bajar el color. ¿Ya? Aquí ya creamos otro color. Y si agarro este, comenzamos a crear otro color para acá. Porque mientras más agüita le vas echando, vas agarrando el color en una tonalidad más baja, ¿no es cierto? Buenas tardes, recién puedo conectarme, pero igual lo veo desde el inicio. <risa> Hola, Gaby. Ahí está. Miren. Yo les aseguro que si le hubiera puesto eh, el, el basecol o el gesso, hubiera quedado mucho mejor. Aquí no sé si se dan cuenta que hay como unos, eh, unos detallitos ahí, ¿ya? Vamos a trabajar con uno que tenga base. Ya vamos a ver qué es este de acá. Ya hacemos todas las pruebas para que ustedes se den cuenta. Ah, sí, ya están yendo, ya están yendo a comprar, ya, ya están yendo a comprar, ya las vi ya. Ya las vi. En el mismo Faber, chicas. A mí me acaba de, En dos días te lo traen. Por el mismo Faber. Por el mismo Faber Castel. A ver, vamos a ver. Vamos a agarrar este. Vamos a despintar este. A ver... más suavecito no miren el color como les digo les va a quedar un color acuarelable ahí está faber castell tiene su propia página así es ahí es donde los hemos comprado en la misma página de faber castell ¿Ya? ¿Qué pasa si le pasamos el dedo? Ajá. Así vamos probando, ¿no? Ajá. Me encanta el, el acuarelable que le da. Me encanta. Sí. Lindo. A ver. A ver. Vamos a seguir probando. Vamos por un plastiquito. ¿Ya? Un plastiquito. Voy a coger otros colores otros colorcitos, vamos a ponerlos así tal cual, tal cual estaban a ver un poquito he agarrado un plastiquito, ustedes pueden agarrar una bolsa uh -huh. vamos a echarle agüita Voy a usar mi spray Ya, hace lo mismo que las acuarelas, exactamente lo mismo, lo mismo que las acuarelas. Quiero más. A ver, el pigmento es el que quiero, ¿no? Ahí está, ahí está, así, así lo quiero, así échale agüita, hola hola hola bienvenidas hola hola hola bienvenidas cómo están A ver uh -huh. Bienvenidas, bienvenidas. <ríe> Qué bonito de verdad queda. Me gusta este, este diseño de aquí, de esta técnica. A mí me encanta. Ahí está. ¿Ven? Vamos a limpiarlo vamos a poner otro color, creo que el verde, este rosa no, está bien, rosadito, a ver, este es como un, no es rosado, rosado, a ver, vamos probando ya, con ustedes yo estoy probando, Ya sé que se van a ir a comprar. Yo sé que se van a ir a comprar. Como les digo, venden también en cajitas pequeñas. Por si quieren solamente para probar, ¿no? Yo, por tener la academia, ustedes saben que yo tengo que tener todo, ¿no? Solo por la academia, ustedes saben. Ese es el viejo truco de la academia. <risas> Esa es la idea, son acuarelables. Entonces pueden hacer este tipo de fondos. Hola, Denis, ¿cómo estás? A los años, Denis, que te veo. A los años que te veo, querida. A ver este colorcito. Ahí está. A ver. Entonces, este es el efecto que le da tipo acuarela. Sacrificada. ¿Qué ha pasado? ¿A quién ha sacrificado? <risa> no sacrifiquen a nadie, chicas. ¿Qué ha pasado? Ahí está. ¿Ven? Ya lo secamos bonito y queda un efecto bonito. ¿Ven? Así vamos probando... A ver, <risa> ¿a quién van a sacrificar? ¿Saben que Voy a buscar una cartulina totalmente lisa, ¿ya? Acá tengo varias pruebitas, varias cartulinas cortadas. Voy a buscar una totalmente lisa, a ver qué le pasa a esa cartulina lisa. No, esta no. Hola, hola, bienvenidas a todas bienvenidas a todas, esta es una opalina, ahí está Tú que tienes que comprar todo, claro, yo tengo que comprar todo por la academia, acuérdense, claro Ya, vamos a usar un stencil, ¿qué les parece? Ya, ahí está, vamos a usar este stencil Yo soy sacrificada, sí pues, yo me sacrifico, ¿qué voy a hacer? Tengo que sacrificarme por ustedes, voy a tapar ya porque son nuevas, como las voy a este, este, no es acá, este es acá. <risa> todo sea por la academia claro, y tengo que tener todo por la academia nada más, si no fuera por la academia no ya a ver mmm, a ver este verdecito ya a ver un stencil tensil agua a ver. Mm -hmm. ahí está me quedó más agua que esta es una una plana vamos a ver acá ya ya está estoy pasándole con un pañito húmedo ya ahí está ahí está ahí quedó mejor ¿ven? ahí lo ven hasta con un poquito de relieve no sé si se dan cuenta y como le pasé el trapito, por un lado queda, queda más verdecito y por otro más fuertecito. No sé si lo han visto. ¿Mm? Queda súper, súper lindo. A ver, por acá, en moradito. Vamos probando todo. Vamos probando Vamos a sacar otro cañito. Lo podemos usar con pincel. También lo podemos hacer con pincel. Lo pintamos. Ya, o sea, para hacer fondos para usar, utilizar con stencil. A ver. Ahí está. Lo vieron qué bonito. Cecilia Guerra, tú estás graciosa. ¿Qué pasó? Tú guardas. Yo uso todo. <ríe> conmigo lo van a usar. Si compran, conmigo lo van a usar. Porque ahora lo vamos. Yo estoy usándolo para fondos ahorita, para practicar. Pero en realidad ustedes lo van a poder usar para, eh, este, para las flores. Porque vamos a pintar las flores. Estas de aquí las vamos a pintar con los gelatos. ¿Ya? Ajá. A ver, otrito, otrito. ¿Quieren otro o ya no? Vamos a ver cómo trabaja con los sellos, ¿ya? Porque han mandado sellos? ¿Por qué han mandado sellos? Vamos a ver cómo trabaja con los sellos. A ver, vamos a ver este. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Vamos a ver cómo trabaja con los sellos. Oye, está durísimo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Oye, pero súper duro. Ahí está. Humedecemos un poquito el sello. Lo humedecemos. Le echamos... ¿Qué color le vamos a echar? Quiero probarlos todos. A ver, a ver. ¿Estoy o no estoy? Por favor, corazoncito, si sí estoy, ¿ya? Estamos probando, Denis, Estamos probando a ver qué tal los gelatos. Estamos probando. Ya, a ver. Hemos humedecido un poquito. Uy. Voy a bajar, ¿no? Para que lo vean. Vamos meciendo un poquito. Ya. ¿Qué pasa si le, lo, lo pongo, de le, lo estampo de frente? Les voy a enseñar, ¿ya? ¿Qué pasa si lo estampo de frente? Vamos a ver. Miren, esto es lo que pasa ahí está, acuérdense que el efecto tiene que quedar así, ¿ah? ¿eh? es un efecto acuarelable pero les voy a enseñar otro efecto que puede dar o sea, le echan el agua luego lo pintan y luego le vuelven a echar agua ya vamos a ver la diferencia Ahí ahora están buscando los gelatos a ver hay diferencia, no mucha, ¿no? Pero, en realidad, aquí es donde mejor eh, se supone que tiene que salir. Lo veo los dos iguales. Esta es el, la terminación, no es que esté mal estampado. Así tiene que estampar. Así. Ya, vamos a ver otro, ¿ya? Bus en buscador tiene que poner gelatos. Así es. Oye, tan desesperada, chicas. Oye. A ver el dorado, el dorado. Vamos a limpiar este. Vamos a limpiar. Vamos a poner otro. Sí, tienes que poner el buscador de gelato, si no, no lo encuentras. Están súper duros. Vamos a poner uno acá y el otro de una vez y lo vamos a poner este, ¿ya? estos dos entonces eh, un poquito de agua antes vamos a ponerle este dorado dorado intenso bueno, no lo creo que sea muy intenso porque es acuarelable, ¿no? Ahí está dorado. Y al otro le vamos a poner este como negrito. Ahí está. Está el negrito y este es el doradito. Vamos a ponerlo sin agua. Ya vi el precio. <risa> La rosita, rosita, sí son caritos, pero son hermosos. Ahí está, miren, casi el dorado no se nota, ¿no? Miren este, este sí, se notó el negrito. Este es el acabado, ojo, ¿eh? si quieren sellar, no es que les va a ser un sello definido, porque el acabado es acuarelable, ¿no es cierto?, entonces es imposible que les quede un, un acabado definido si no es como acuarela Sí, sí son caros yo los eh, enseñé temprano enseñé y contamos el precio y ahora los estamos usando ya la otra opción ya saben es esta de aquí los mape, son mucho más baratitos son, están 35 soles y dan el mismo resultado. Ahí está. Y pueden seguir sellando y pueden seguir echándole agua y sellando y sellando y sellando. ¿Mm? Lo máximo, ¿no? Lo máximo. Ya. Ahora, algo más. A ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Prueba el dorado en una cartulina oscura. Ajá, ya, muy bien, vamos a probar dorado, vamos a probar los metalizados en cartulina oscura, ya. A ver, acá está el dorado. Ajá. Ahí está. Los metalizados, ya. Voy a probar los metalizados, y miren qué bonito. Ajá. Oh, sí, ahí está. Ahí le voy echando más, ¿no? Vamos a ver este. Ya se fue casi el color, mucha agua le eché. Ya, menos agüita, ahí. Ahí para que se vea el color. Pero igual recuerden que es eh, acuarelable, ¿no? Todo queda en acuarelable. A ver, otro metálico. Otro metálico es este. Ay, qué bonito. Ahí están. En cartulina negra, acuarelables. Los colores metálicos. Estos son los metálicos, ¿ven? Miren varios metálicos, ¿ah? ¿eh? A ver, vamos a ver la blanca. Blanco el coco, color coco. Hola, Dorita, buenas tardes. Vamos a ver cómo funciona el coco. Buenas tardes, Dorita. Ajá, ahí está el blanquito. Ahí está el blanco, ¿ven? Esto, esto se va a ir secando, no sé si se dan cuenta, pero se va secando y ahí va quedando el color, ¿ven? Va a depender de la cantidad de agua que también le echan, ¿no? Ya, a ver, vamos a hacer un fondito. Un fundito, aquí. De repente este moradito. A ver, y de repente. Hola, hola, cómo están? Bienvenidas. Hola. A ver, vamos probando, ¿ya? En esta cartulina acuarelable me he dado cuenta que quedan como unas unas marquitas. Queda la mancha, ¿ven? queda la manchita uh -huh. hola hola cómo están bienvenidas compartido miren en esta quedan las manchitas como de la crayola ahí me he dado cuenta que no pasa nada no pasa nada no pasa nada A ver, como hicimos, no corre, uh -huh. no corre definitivamente. Entonces, tienen que darse cuenta de la cartulina que van a usar. Este es un acuarelable de 300 y no corre. A ver, probamos acá y esta esta forma me encanta y yo quisiera comprar una tinta a ver qué dice dorita me yo quisiera comprar una tinta en un color rojo ardiente pero no sé cómo pedirlo en qué marco calidad me encanta el rojo Oh, una tinta ardiente, Dorita, lo máximo. <risa> Pero más o menos como qué quieres, pues Dorita. Todo depende como qué quieres. Eh, eh, tú quieres tinta de, de distress, tú quieres eh, eh, líquida o como esta, como cera, como qué quieres, como para pintar qué. Y te podemos recomendar. A ver, con un poquito de amarillito, por aquí, de repente por aquí y por aquí. Ya, ahí. Ya, a ver, a ver, ver, a ver. Los he sacado casi todos, ¿ah? ¿eh? Ya, vamos a sacar un poquito. Ardiente estás tú, papá ja, ja, ja. <risa> Ardiente, sí, pues, Ardiente. <risa> para pintar tus rosas entonces el Carnation Dorita en el Carnation utiliza el Carnation Se va, para pintar tus rosas en el Carnation ya, a ver vamos a poner y esto seco Vamos a poner aquí encima y con mi pañito húmedo, se hubiera querido ponerle un poquito más fuerte, pero ya no importa. Con mi pañito húmedo voy a pasarle por acá. Miren, ah con el pañito húmedo. Esta es otra técnica que también se usa bastante. Entonces, como esto reacciona al agua, va a quedar la marca de, del stencil. ¿Ven? Por eso es que les enseñaba lo del de pañito húmedo, que puede sacar tranquilamente, igual así como saca las tintas distrés también uh, ayuda a sacar la, la tinta del... Eh, del gelato, ¿no? Entonces, así como este stencil que ustedes pueden utilizar, pueden utilizar cualquier otro stencil, se imaginan, ¿no? Hagan, un, por ejemplo, una base de todo verde y sacan solamente las hojitas, por ejemplo, ¿no? Despintan las hojitas. Y qué bonito sería. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Probamos. Probamos, probamos. Quiero que, que se vea un poquito más. Quiero que se vea un poquito más. A ver, vamos a ver acá. Vamos a hacerlo con el verde, verde. Verde que te quiero verde. Acá. Me he dado cuenta que no viene, miren, no viene un verde, verde así fuerte como el verde que yo tengo acá. Mira, me van a servir todo porque aquí yo tengo este verde que me gusta. ¿Ven? Entonces me va a servir todo. Me va a servir los de los mapes y me va a servir los del Fab. Ah, ¿Dónde está? Uy, son caritos. Sí, son caritos. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Son caritos. Pero vale la pena. Vale la pena. Ay, se mojó mucho. ¿Saben lo que pasa? Es que esta agua, les cuento que tiene alcohol. Ya me acordé. Tiene alcohol. Porque ha sido. Eh, ha sido. Ha sido este. Perfume, colonia. Entonces tiene un poquito de alcohol y al toque, miren, lo moja. Sí, son caritos, realmente son caritos. Pero vale la pena, vale la pena. Ya voy a mezclar acá mejor, ¿ya? Hola, hola, hola, hola. Espero tener por ahí mi otro. En, la, en otra, la otra agüita, a ver. Este tiene. Este tiene un poquito de alcohol. que ahí está. Un poquito caritos, un poquito. <risa> si yo le quiero dar un. Mira, a ver. Vamos a ir haciendo un. Esta es una cartulina más delgadita. Ya, ahí lo vamos a dejar. ¿no? Lo voy probando, ¿ah? ¿eh? Voy probando. A ver qué dice Rosita. Coloca un poco en tu mat de vidrio y échale agua y luego pintas para que no te quede la marca redonda. Sí. Así hay que ir probando, ¿no? Además, la que acabo de usar es una cartulina, este, es una, no es acorelable. Me he dado cuenta que las acorelables no me gustan mucho el, cómo, cómo está quedando. Vamos a ver, yo lo que quiero es que vean la base esta, de las hojitas, qué bonito queda. Ahí. Vamos a ver, utilizamos esto. Hubiera querido que se vea un poquito más el verde. Eso se usa igual a los que mandó en la lista. Ajá. Sí, se usa igual. Ay, les cuento que este, estas hojas tienen como unas ramitas. A ver sale, no, no me sale, es por la cartulina, la cartulina es muy delgadita, miren, no pasa nada, no pasa nada, pero el que no persevera, no alcanza, sí, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, vamos a echarle a Yo así tengo que ir probando, pues, ¿no? Aquí queda mejor, miren. Y esta, esta sí es una acuarelable, ¿ven? Sino que es bien suavecito el color. Súper suavecito. Ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir. Yo lo quiero fuertecito, fuertecito. Para que se note a la hora que despinto las hojitas. Miren cómo me va a servir entonces el verde del Muppet, ¿eh? Va a servir. Va a servir el verde del Muppet. Ya, un poquito más fuerte quiero el color, ¿ven? Como es un color así acuarelable... Queda suavecito, ¿no? Ya, vamos a darle ahí nomás. Y ahora sí ya está el color que quiero. Vamos a ver las hojitas, ¿ya? Vamos a sacar un poquito. Como les digo, yo aquí con ustedes probando, porque yo uso mis gelatos para mis flores. Pero se sabe que también se puede hacer estas cositas, ¿no? Ajá, esta sí es una cartulina de 300, ¿ven? Qué importante es la cartulina que usen. Esta es cualquier cartulina. No, es una cartulina de 180, imposible. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver. Ahora sí, ¿ven? Así vamos probando. Vamos pues. a ver por acá. Un pañito húmedo con agua. A ver. Ahí están las hojitas, ¿ven? ¿eh? Ahí las ven. ¿sí? Más que nada para que vean que sí se puede hacer un fondito suavecito de acuarela y trabajar con diferentes eh, stencil y darle ese, ese fondo, ¿no? Yo le he querido a, a dar a las hojitas, pero ustedes pueden hacer, pues, estrellitas, bolitas, florcitas, todo lo que tengan, ¿no? Algo así como hicimos acá. Acá ya se los había hecho, ¿no? Más o menos, ¿no? Ya. Eso es lo que quería mostrarles con respecto a los gelatos. ¿Quién más los tiene? Ya se fueron a averiguar cuánto cuesta. Definitivamente me va a servir estos, ¿ah? Ya vi. No tienen los verdes, no tienen todos los verdes como me gusta a mí para mis, para mis hojas. No tiene todos los verdes. Ya. A ver, quieren realizar una tarjetita. Yo había pensado hacer una tarjetita más temprano y como llegaron los gelatos, ya pues dije, vamos a trabajar, con, vamos a probar los gelatos cómo van. ¡Oh! Y creo que ya se fueron. ¿Están ahí o no están ahí? Vamos a guardarlos para que no se me vayan a manobrar. Sí, entonces va a valer la pena tener ambos, ¿ah? ¿eh? Ya vi porque este no tiene todos los verdes que yo quiero. Miren, de verdad, están preciosos, preciosos, preciosos, preciosos, hermosos. Van a ver qué lindas salen las flores. Con las flores sí no hay pierde porque yo sí ya sé cómo trabajar con las flores, al menos los fondos es la primera vez que estoy haciendo. Yo los voy a tener en 3, 2, 1, los va a tener en 3, 2, 1. Ya se fue corriendo a comprar. Pero miren qué importante es tener también de todo. Porque aquí no hay un verde bien oscuro. Ojo. No hay un verde bien oscuro. Yo tengo los de Muppet. Hace años los uso como gelatos. Sí, son gelatos. Los de Muppet son gelatos. Los de Muppet son gelatos. Pero miren, este verde no tiene. Me falta uno. Ya lo perdí, creo. Me falta uno. ¿Dónde estará? Ya, ahorita les voy a mostrar. Primero me voy a acomodar bonito. Es un, una tarjetita así súper rápida que quería hacerles cuando me conecté en la mañana. Pero ahí nomás llegaron los gelatos y dije, ¡ay, cero ¿sí los gelatos! Sí, los de Muppets son muy buenos. ¿Dónde están los Muppets? Acá está el rojo. El rojo, el rojo, el rojo. Él me faltaba el rojo. Ya está. Me he dado cuenta que hay uno que lo he metido sin su plastiquito. Sin su tapita. Ya vamos a cerrar. ¿Ya? Así que estos vienen así. Vienen con sus sellitos. Vamos a terminarlo luego. Vamos a pegarlos. Pero me han dejado hasta el pincel. ¿eh? El pincel es una hermosura. Ya les voy a agarrar más el truco y ya les voy a explicar les voy a enseñar mejor. Estoy recién aprendiendo a usar. Bien, ahí está. Miren, tienen estos dos verdes que no tienen estos de acá. No lo tienen. Así que me va a servir igual mis gelatos. Ya les estaba tirando este polvito, pero no. No, no, no. No, no vamos a tirarle polvito porque sí van a servir. Ya. Vamos a poner a un costado. Ahí está hermosísimos, hermosísimos ellos, vamos a hacer una tarjetita, pero así súper rapidita, así como me gusta, los súper rapiditos, los súper rapiditos, ver. ya, miren lo que voy a hacer voy a, a trabajar una tarjetita con este sticker book se acuerdan de mi amiga que eh, me regaló Aura ahora me regaló este sticker book y dije algo rapidito voy a hacer con las chicas que me había este, antojado uh, los, com los compré exclusivos para mis flores ahora Faber también sacó uno parecido ah sí, Carmencita, sí. Están bellísimos. Mientras tanto, probarlos de Muppet. Sí, sí. Mientras tanto, a probarlos de Muppet que, como les digo, tienen colores que no tienen los faber, ojo, ¿ah? ¿eh? Ya, ya, miren. Esta, esta, este tarjeta va a ser súper fácil. Vamos a utilizar una cartulina negra de 22 por 15, así como ven. Otra cartulina blanquita de... ti. De 10 y medio por 14, ya. Y un acetato, este acetato hermoso. De quién es este acetato, a ver quién lo quién le, le pone el nombre. De quién es este acetato. De 10 y medio por 14 y medio. Ya va a ser súper fácil. Como ven. Ahí está. Es una preciosura. Estos son de papel manía. Papel manía, papel manía, papel manía. Yo ya lo tenía acá doblado. Ahí lo ven. Está dobladito por la mitad. Vamos a hacer este acá. Vamos a trabajar esto. Vamos a darle la mitad. De papel manía, así es. De papel manía. De papel manía, papel manía, papel manía. Miren para que vean qué rápido puede ser hacer una tarjetita así súper simple. ¿Ya? Esta cartulina así es, así es. Va a ir por acá. Un ratito. Quiero ver cuál es. El más grandecito. Ahí. Ya, aquí quiero cortarle un poquito, porque la idea es que se vea un poquito la, el acetato. Así que vamos a cortarle una nada. Sí, papel manía tiene, tiene sus acetatos tan hermosos y ahora que están súper de moda. Vamos a sacarle... Sí, se, que se vea, quiero que se vea el, el acetato. ahí ¿ven? ¿Ven? Ahí se ve. Antes no se veía, ahora sí se ve. ¿Lo ven? Como un cuadradito un rectangulito bonito. Papel manía, sí, es papel manía. A ver. Vamos a utilizar mi pega, mi pega-pega. Miren, eh, ¿no? súper fácil, ¿no? súper fácil, así como los express, un, un quickie, un quickie, un rapidito, así como los super express de la amistad que le gusta. Ahí está el de papel manía, tan hermoso, ahí, y como yo le voy a poner las flores por aquí más o menos, ahí voy a poner el pegamento ya, ahí, Aquí y aquí. Ahí voy a poner pegamento. No lo voy a poner en otra parte más que ahí. Ya. Como ven, casi ni se nota. Hay unas cositas ahí. No, no, casi ni se nota. Es que es totalmente transparente. Ya. Y ahora vamos a agarrar este sticker book. que Es una belleza que me encanta. Vamos a sacarle una de estas florcitas. No voy a hacer flores ni nada. Vamos a sacarle una de estas florcitas. Miren qué lindo brilla. Bien, mi señor y hermoso, es todo foldeado. Y vamos a comenzar a ponerle el... la cinta doble faz. A ver, ¿dónde está mi doble faz? Yo había saltado para ponerle y ahora no lo veo. Qué lindo, ¿dónde se habrá quedado? Y como yo dije, pues esto lo voy a hacer rapidito. ¿A dónde se me habrá quedado? Un tremendo grandazo. Tenía uno bien grande. Ay, acá está. No lo encontré. Había encontrado estos que ya están en muebles. Ah, pues debería usar esos de mu muere, ¿no? A ver, están ahí. Un rapidín. Un rapidín, un rapidín. Así voy a poner yo mis este mis tutoriales. Un rapidín. Qué mal criada eres, Claudia. Uno que quiere aquí este, enseñar. Ya, Este es el que quería hacerles en la mañana. Y como me llegaron los mapes dije, ah, no, tengo que enseñar los mapes. Los mapes, los mapes, Ya. Este es el, la primera florcita que vamos a poner. ¿Ya? Solo cartulina acetato, ¿no? Cartulina, cartulina negra acetato y su blog, su sticker blog. Yo sé que hay varias que se han traído, el, se han ido a comprar desesperadas el blog, así que dije para esas desesperadas que el rapidín de la misca... <risas> Y no sale. Ya. Ahí está. Vamos a colocar uno por acá. El rapidín de la miscari. <ríe> y ahí este se lo voy a poner por acá. También vamos a ponerle. ¿Y yo que te dije? Muy mal se han vuelto ustedes. Muy mal Todo lo que has escrito. Sí, pues. Oigan, no se olviden que hoy día estamos en Estraperas de Miércoles con Venus Luna. Ustedes la conocen a Venus Luna. Venus Luna es, escucha que lo máximo la Venus. Ahí está, la florcita. Y va a estar con nosotros en Estraperas de Miércoles. Así que, por favor, no, eh, no se lo pueden perder. Voy a ponerle una flor de estas... Así como brillan estas, hay unas también que están, eh, que no tienen nada de foil. También se las voy a poner, pero por atrás. Ya, una por aquí y otra por aquí. Ahí. Ya, igual. Bueno? Díganme si no es una belleza. Solamente las flores. Un poco de foil en la cartulina negra ya queda. Queda, chicas, queda una palabrita. Vamos a buscarle. Estos son eh, los sticker book de mi amiga Aura. De, eh, de scrapbook dream. Scrapbook dream. No se olviden. Scrapbook dream. Muy bien. Vamos a poner una palabrita, una frasecita. Ustedes saben siempre una palabrita, una frasecita. Y antes de Venus, está Karimui en la página de Maylin. Uy, ¿ven? ¿A qué hora? ¿A las seis? Uy, me apuro, me apuro. Yo también voy a estar en la página de Maylin. El... El viernes, por si acaso, ¿ah? ¿eh? Ya, ya, ya, ya. Ahorita termino, ahorita termino. Yo les he dicho que es rapidín, ¿no? <ríe> Oye, parece que viviéramos juntas todas, ¿no? Es una cosa de locos, una cosa de locos. Para que vean cómo pueden hacer una tarjeta súper fácil con un par de cartulinas y obviamente un bloque de stickers bonito, queda, ¿no? Un ratito hiciste y... tú. Ahí está. Thank you. Ahí. Siempre la frase, importantísima, ¿Ya? Yo no le pondría nada más. Porque no la quiero, acuérdense que tiene bastante brillo. Pero, ¿cómo no ponerle una mariposa de estas preciosas que están acá? Voy a ponerle, me gustaría una mariposa más chiquita. Estas son las más chiquitas que hay, creo. Ya, pero no importa. ¿Hay más chiquitas o no? Yo voy revisando, así chequeando. Ay, mira, está esta, esta de aquí. Ah, esta de aquí, pero estas están como en una... Miren, entonces, fácil, lo recortamos, pues, ¿no? Lo recortamos y colocamos una mariposita. Una mariposita por acá. Ahí. ¡Ay, qué bonito! Voy a ponerle otra. Ahí está. Ya, se acabó. Así de rapidín. Así de rapidín. Sí, yo soy rapidín. <risa> ¡Aura! ¡Ahí está Aura! ¡Ahí está Aura! ¡Aura! ¡Aura, mi amiga Aura! La belleza que me ha regalado este sticker book. Que ya le pedí mis, mis stickers book. Ahí queda. ¡Ay, qué bonita, por favor! ¡Mira, Aura! ¡Mira, mira! ¡En dos patadas! ¡Lo hemos hecho en dos patadas! A ver. A ver, a ver, a ver. Miren qué belleza. Puro foileado, así como me gusta. Full brillo. ¿Y qué lo hicimos? Una cartulina 22 por 15 una cartulina negra por debajo, de uno de medio centímetro menos, ¿no? Una blanquita, por ahí se puede, puede hacer un acuarelable aquí en la blanquita, no le hemos hecho nada. Eh, las florcitas, siempre con sus 3D, ahí lo ven, en 3D. La palabrita, nunca debe faltarnos la palabrita. Y sus maripositas, en este caso le he puesto estas dos mariposas, porque las demás las veía muy... esta acá se... Ay, se ven lindas, Linda se ven. Así que miren qué rapidito podemos hacer una tarjetita con esta belleza de blogs que vende mi amiga Aura de Scrapbook Dreams. ¿Ya? Yo les prometo hacer por lo menos unas dos más. Miren estas mariposas, miren, miren, miren. Miren, miren. Qué belleza. ¿No? Yo les dije, les voy a enseñar a hacer una tarjetita facilita. Ya, ahí la tienen. Ahí está. Súper fácil, rapidito, todo lo, lo da los stickers del, del blog, ¿no? Bien, últimamente les cuento que me estoy llenando de tantas tarjetas que voy a comenzar a regalar mis tarjetas. He decidido. Cada vez que, no sé, por ahí me compren alguna cosita, ahí voy a meter, ahí voy a meter mis tarjetas. Porque este me da pena se... se este Está, están aquí, las, las tengo guardadas. Y ya no quieren mandármelo a mí. Te envío, te voy a enviar otro blog. ¡Ay, tan linda, Laurita! Gracias, amiga. Me queda, me queda con un montón de material que tengo que enseñar a trabajar. Hola, hola, hola. Muy bien. Ahora sí, ya me voy para que se, este, ya estén tranquilas y se vayan a ver la, la Cariwi. Donde mailing yo voy a estar el viernes, donde mailing voy a hacer unas flores bonitas una tarjetita, creo que voy a usar mis gelatos. Sí, creo que voy a usar mis gelatos. Eh, también hoy miércoles, en escraperas de miércoles va a estar Venus, va a estar Venus Luna, así que no se lo pueden perder. Me ha mandado eh, eh, lo que vamos a hacer, pero me ha dicho que no lo abra, que no lo puedo abrir. Acá está, miren, pero no lo puedo abrir. Aquí está lo que me ha mandado la Venus Luna, acá. Y me ha dicho, no puedes abrirlo mis cari lo que sí puedo ver es que me ha mandado foam. Estoy feliz porque me ha mandado foam. Es lo único que puedo ver, pero por dentro no puedo ver nada. Así que en la noche las espero en las de miércoles. Y, este, y, bueno, chicas, que termine de pasar un bonito día. Ya nos vemos. Voy a verla a la Karina. Me voy a, este, a alistar para ver a la Karina. Te mando más modelo la otra semana. La aura tan hermosa. ella calado. Muy bien. Miss, ¿dónde se puede conseguir ese blog? Cini, ahí está Aura. Aura está ahí. Que dice, sí, sortea tus tarjetas. Voy a comenzar a sortear mis tarjetas. Tienes razón. Tessil. Eh, ahí está Aura. Aura, pon el teléfono de Scrap... O tu link de Scrapbook Dream. Para que te busquen, Aura querida. Scrapbook Dream. Así la buscan. Linda me encanta, ahí está, ¿necesita algo más? No, no necesita nada más, yo no le pondría ni más perlitas, ni más bichitos, ni nada más, porque de por sí tiene bastante brillo, y así le ponemos mucha cosa como que ya, too much, ¿no? Para mí esto es suficiente, por eso cuando vi los blogs dije, qué maravilla, porque con esto, solo con esto, y un par de cartulinas ya está, ya no, neces ya no se necesita nada más, ¿Ya? Ahí está, una cartulina en base negra, qué bonita quedó, ¿no? Bien, voy a tomarle una foto linda mañana que esté de día, la voy a etiquetar a mi amiga Aura y a su scrapbook link para eh, que vean qué bonitas quedan eh, sus, unas, una tarjeta sencillita, no sé cuántos minutos me, me habré demorado, eh, cinco, ocho minutos, y ya pueden tener una tarjeta tan bonita como esta para agradecer a, no sé, por ahí al doctor, se fueron al doctor, les está mirando, les está chequeando, les está dando una, una, una chequeada y ustedes le entregan así, ay, doctor, muchas gracias, y el doctor se va a quedar, ay, a estar mirando, ay, qué bonito, ay, no voy a atenderla mejor a esta paciente, porque qué bonito, es un artista, ustedes tienen que ser así. Tienen que engreír a sus doctores, o por ahí, eh, de repente a la profesora de, de, del colegio de sus hijos, una tarjetita, un detallito, pucha, se lo ganaron, ¿sí o no? Yo así me gano a mis doctores, ¿ah? ¿eh? Yo así me los gano, a mi ginecólogo, a, mi, a todos me los gano así. Bien, besitos scrapero. ¿Dónde se pregunta el precio de ese blog, Miss? Dorita, ¿lo tiene? Scrapbook Dream. Ahí está. Voy, voy a, un ratito la voy a... La voy a poner ahí para que la miren a ah, Scrapbook Dream. ¿Dónde está mi Scrapbook Dream? Acá está. Fijar. Acá lo voy a fijar un ratito mientras que conversamos. Ya, ya lo fijé. Ahí, ahí Dorita. Donde mi amiga de Scrapbook Dreams. Así, así este, búscala. Muy linda, Cari. Gracias por la clase. Gracias, Claudia. Quedó precioso, lindo detalle, aprendamos, jiji, con soborno, claro, pues chica con soborno, yo así, así siempre los tengo a mis doctores, a los profesores de mis hijos, siempre ingriéndolos con un detallito, imagínense esta tarjetita de muchísimas gracias por eh, cuidar a mis hijos o lo que sea, con unos chocolatitos en una bolsita bonita, muchas de la ganaste, sí o no, claro. Así que sí, les recomiendo bastante este tipo de bloques que te sacan de apuro, pero al toque, al toque. Yo lo quería hacer así tan rápido para que vean que, que rápido puede hacerse una tarjetita, ¿no? Muy bien, ahora sí, nos vemos. Adiós, cuídense. Miren, acá tengo para hacer otro, miren. Así yo ya había cortado un ratito, corté varios. Voy a tratar de hacer otro con esta misma base, pero otro otro diseño y voy a subir los dos, ¿ya? Muy bien, adiósito, besitos, cuídense, nos vemos, vayan a ver a la Cariwi, y en la noche ya saben, escraperas de miércoles, tu magazine de scrap, no me, no me dejen sola porque yo voy a quedarme sola, me tienen que, que acompañar, ¿eh? bye bye, adiós, cuídense.